Hola a todos. Hoy vamos a continuar con nuestra primera semana de programación en nuestro primer proyecto y el día de hoy voy a hacer un ejercicio un poco más natural. Es decir, no voy a tener el código preparado para ustedes para que ya todo funcione, sino les voy a mostrar cuando uno programa qué errores se pueden cometer y cómo corregir esos errores. Es decir, es muy normal que cuando estemos programando usualmente nos falte algo y nos salgan errores. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con el proyecto final o el ejercicio final que es opcional, que es el que ustedes ven como nivel diamante en sus plataformas y es ¿Cómo sería posible calcular el ahorro necesario para nuestro usuario? Es decir, ¿cómo hacemos que ese usuario se logre pensionar y logre acumular ese capital que necesita para poder pensionarse? Nosotros ya en, durante la semana vimos que podemos correr un código que nos permite calcular cuánto dinero necesitamos para pensionarnos, joven. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para conseguir el dinero necesario para pensionarnos? ¿Qué tan rápido es conseguir eh, esos millones o miles de millones o miles, miles, miles, miles, de millones, ¿cierto? Porque no necesariamente eh, tenemos ese dinero ya en la cuenta, pero sí tenemos que empezar a planear desde hoy cuánto es ese dinero que necesitamos. Entonces, algo muy importante, vamos a asumir que la tasa de ahorro es del 20%. ¿Qué quiere decir una tasa de ahorro del 20%? Que si tenemos mil pesos de ingresos, vamos a ahorrar 200. Si tenemos 2.000, es 400. ¿Cómo calculamos eso? Muy sencillo. Simplemente escriban el monto que ustedes tienen de ingresos mensuales, lo multiplican por 20%. Multiplicar por 20% es lo mismo que una calculadora multiplicar por 0.2. Entonces, el ejemplo es, si 1.000 por 0.2 es el ahorro, ¿cuánto sería el ahorro? Es decir, 1.000 por 0.2 es igual a 200. 2000 por 0.2 es igual a 400. Muy bien. Entonces, primero que todo, veamos acá que tenemos este código que ya habíamos usado antes, ¿cierto? Que ya lo habíamos generado antes. ¿Y este qué? código cuál es? El código que me permite calcular el ahorro necesario para pensionarme joven. Entonces, primero que todo, lo vamos a correr. Ya sabemos que con F5 corremos el código, ponemos a aceptar. Y escribimos el nombre. Entonces el nombre es Juan. Los datos mensuales de Juan son 2.500. Entonces me salió un error. ¿Qué está sucediendo en este momento? Pues resulta que a veces yo digo, bueno, entonces en la línea 24 tenemos un error. Entonces, afortunadamente, IDLE o I -D -L -E, IDLE, IDLE, tiene algo que me muestra las líneas. Entonces vamos acá a opciones. Ponemos mostrar línea de los números. Ahí vamos practicando nuestro inglés. Y vemos que el problema está en la línea 24. Y me dice. Name error. Entonces acá ese error. Pero cuando lo vuelvan a ver más adelante. Significa que. Ingreso M no está definido. ¿Dónde está ingreso M? En la línea 24. Acá. ah Muy bien. Entonces. Recuerden que cuando nos salen errores, no se preocupen. Es muy normal que nos salgan errores. Entonces, por ese lado, no se afanen porque es parte del proceso. Por eso existen estas herramientas ya creadas, porque ustedes no van a ser los únicos que van a tener problemas cuando programan, porque van a salir errores. Es muy normal que salgan errores. Es simplemente cuando salga un error, error, lo que está sucediendo es que Python nos está diciendo está levantando la mano y nos dice, momento, esto no lo entendí, por favor, aclárame esto, porque esto no está claro para mí. Entonces, vamos a ir acá a formato y vamos a decir comment out region Entonces, esta región la vamos a comentar. Entonces, ya esto ya no nos debe botar un error. Vamos a ver qué sucede. Entonces, vamos otra vez a correr. Vamos a guardar el archivo. Vamos a decir aceptar. Y ahora sí, nombre Juan Gastos mensuales, $2,500. Perfecto. Necesito este monto de dinero, $750,000 para pensionarme joven. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar los comentarios de esto. Recuerden que hay ciertos atajos a los que no les gusta tener que siempre ir hasta acá. Entonces, un comment, quitar el comentario de la región. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden, nosotros dijimos que quitamos calcular el 20%. Entonces, lo primero que debemos hacer es ese ingreso mensual de cuánto es. Entonces, digamos que si mis gastos son $2,500, yo afortunadamente tengo eh, $3,000, voy a decir que me invento me algo, mi ingreso son $3,000, ¿cierto? Mensuales. Lo cual quiere decir que el ahorro va a ser mi ingreso mensual, ingreso, raya al piso, M, y eso lo vamos a multiplicar por 0.2. Recuerden que la multiplicación es el asterisco. Ahora, tenemos nuestro ingreso, tenemos nuestro ahorro. ¿Cuál va a ser la inversión necesaria? La inversión necesaria, eso ya lo tenemos. La inversión necesaria fue esto de acá, lo que se dio acá en usuario. ¿Cierto? Entonces, en usuario, en la inversión va a ser eh, usuario, es una variable que ya creamos acá. Entonces, en ese caso, pues, sabemos que el usuario va a ser one. Y la pregunta es, ¿Cuántos meses necesitamos? Bueno, esto es muy importante. Acá tenemos que irnos a nuestras clases de matemáticas y practicar todo ese conocimiento que hemos visto en matemáticas. Entonces, la cantidad de meses necesarias, necesarios para poder pensionarnos pues va a depender de nuestra capacidad de ahorro, ¿cierto? Si ahorramos mucho, nos vamos a pensionar más rápidamente, pero sin no, ahorram, no, no podemos ahorrar lo suficiente, pues cada vez entre menos sea el ahorro, pues más tiempo nos podemos demorar, ¿cierto? ¿De qué, depende, perdón, ¿De qué depende nuestra capacidad de ahorro? Pues depende de cuánto podemos ahorrar. Muy bien, entonces, fíjense que mensualmente, este es mi ahorro mensual, la inversión que tenemos que hacer, inversión que tenemos que hacer, un momento, esto nos iba a dar un error inversión, la tenemos que dividir en el ahorro mensual. En este momento pueden pausar el video y analizar esta cuestión. Ya les voy a dar la respuesta, pero pueden pausar eh, el video y preguntarse lo siguiente. ¿Por qué la inversión la divido por el ahorro mensual? Y eso me va a dar la cantidad de meses que necesito para acumular el dinero necesario para poder pensionar mejor? Muy bien. En este momento pueden tener la respuesta. Se las doy. El, la inversión necesaria de este usuario, la inversión necesaria necesaria del usuario, de Juan en este caso, que él necesita para pensionarse, es, dijimos de 750 mil pesos. Resulta que esos 750 mil pesos, él puede mensualmente ahorrar una cierta cantidad de dinero. Entonces, ¿Cómo hacemos para averiguar cuánto es esa cantidad? Pues les doy acá una pista. El 20% de $3,000 va a ser $600. Eso quiere decir que $600 pesos es lo que él puede ahorrar mensualmente. Entonces, si cogemos y dividimos la inversión necesaria del usuario en el ahorro mensual, eso nos va a dar la cantidad de meses ¿Qué necesita Juan para poder pensionarse? Porque él mensualmente va a poder 600, 600, 600, 600, 600. Así sucesivamente hasta que completa los 7500. Muy bien. Entonces, la cantidad de años. Voy a dejar acá años con I porque eh, hay ciertos teclados que a veces no tienen ñ o simplemente no es un carácter que en este momento eh, queramos usar. La cantidad de meses, ¿cómo pasamos para pasarla a años? Digamos que nos dan 20 años, 30 años, 40 años. Eso lo vamos a dividir en dos. Entonces, la cantidad de meses que nos dio el resultado lo dividimos en dos. Y vamos a imprimir la variable años en la pantalla para saber cuántos años son los necesarios. Entonces, vamos a correr nuestro código. Y de nuevo, vamos a hacer el ejercicio con Juan. Juan tiene unos gastos mensuales de $2,500. Y él tiene un ingreso de $3,000. Entonces, para pensionarse joven, Juan necesita ahorrar durante 104 años. Bueno, creo que Juan en este momento anda muy preocupado, porque creo que Juan no va a, su, no va a alcanzar a vivir suficiente tiempo. Entonces... Volvamos al código. Ahorita volvemos al, al tema existencial de Juan, pero volvamos al código. ¿Qué está sucediendo en el código? Acá tenemos el ingreso. Entonces, vamos a ayudar a Juan a calcular. O le vamos a preguntar a Juan. Entonces, sabemos que ya, al preguntar o al pedir información del usuario, necesitamos usar la función input. Y vamos a preguntarle a Juan. ¿Cuánto ¿Cuál es tu ingreso mensual? Y vamos a escribir bien esta pregunta. ¿Cuál es tu ingreso mensual? Ese ingreso mensual se va a multiplicar por 0.2. Eso nos da el ahorro. Entonces vamos a dejar acá un mensaje. Porque fíjense que acá ha sucedido un montón de cosas que no alcanzamos a ver. Entonces vamos a escribirlo acá. Vamos a in copiar esta variable. Y para entender qué es lo que está sucediendo acá. Vamos a decir que. El ahorro es. Y agregamos la variable ahora. Mensual. Muy bien. La inversión. listo, ya solamente nos falta años y vamos a decir la cantidad de años Listo, voy a correr este código y se van a dar cuenta de algo y dice que nos va a dar un error. ¿Cuál es tu nombre, Juan? ¿Cuáles son tus gastos mensuales? Ah, los gastos mensuales son 2,500. ¿Cuál es tu ingreso mensual? Entonces ya sabemos que acá este es 750,000. Son la cantidad de pesos que necesitamos invertir para pensionar a los jóvenes. Acá fue esta. Imprimimos este usuario. ¿Cuál es tu ingreso mensual? Vamos a decir que son 3,000. Y nos botó un error. Recuerden que nosotros habíamos hablado que teníamos tres tipos de, de caracteres, o ¿no? tres tipos de, de variables. Tenemos float, que es este que vemos acá, float. Tenemos los enteros y tenemos el texto, los strings. Acá hay un error y lo que me está tratando de decir. Y de nuevo, nos vamos a ir a la línea 26. La línea 26 nos dice que el ingreso no se puede multiplicar por 0.2. ¿Y eso a qué se debe? Que recuerden que siempre que adquirimos información del usuario. Esto es un string. Entonces tenemos que volverlo un entero. Entonces vamos a volverlo un entero ya multiplicarlo por un decimal es que se vuelve un float. Lo mismo va a suceder con el resto. Entonces ya tenemos acá 0.2 por el ahorro. Esto ahora se volvió un float. O sea que el ahorro es un float. Entonces esto de acá tenemos que volverlo un string. Ahora sí nos va a correr. ¿Qué más vemos por acá? Recuerden que la inversión también... Está en un valor numérico. Tenemos que volverlo un valor texto. O sea, volverlo un string. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a tener varios errores? No se preocupen. Simplemente es Python diciéndonos que no está entendiendo lo que decimos. Porque recuerden que las máquinas o el computador siempre o Python siempre sigue instrucciones. Y lo mismo tenemos que hacer acá volver a esto en string porque no podemos unir un integer, o sea, un entero, o un decimal, un float, con string, que es la cadena de texto. Listo. Vamos a volver otra vez a intentar acorrer nuestro código. Y vamos a preguntarle a Juan. ¿Cuáles son los gastos mensuales de Juan? Entonces, ya dijimos que son $2,500. El ingreso mensual de Juan son $3,000. Y la inversión necesaria para que Juan se pensione son siete mil. La cantidad de meses que necesita son 1.250. Y la cantidad de años para pensionarse entonces serían 104 años. Bueno, creo que Juan necesita o ahorrar más o ganar más dinero. Espero que les haya gustado este proyecto final. Y hayan tenido un código similar, no necesariamente tienen que tener exactamente el mismo código, pero tiene que ser el mismo proceso. ¿Listo? Es decir, tenemos que calcular, basados en la tasa de ahorro, cuánto necesitamos para poder ahorrar esa cantidad de dinero solicitado. Muchas gracias por su atención, espero verlos pronto. Basados en la tasa de ahorro, cuánto necesitamos para poder ahorrar esa cantidad de dinero solicitado.